chicos sí, se está grabando buenos días las, bueno bueno mediodía porque son las 12 de la mañana hoy os traigo paquete por intercambio de cristina de aventura con juguetes y scrap me llegó ayer vamos a abrirlo y vamos a ver qué es lo que cristina de aventura con juguetes y si extra me ha mandado vamos a abrirlo juntas si queréis y lo vemos es que estoy en medio de... doblando, doblando. lo que les enseñé en la acción del otro día y lo tengo todo manga por hombro y la mesa café muy chiquita bueno voy a abrirlo aquí al lado porque es que por detrás están las direcciones entonces voy a abrirlo aquí al lado y os enseño, ¿vale? esperad que voy a abrirlo por aquí ok aquí están las direcciones no, igual, ¿eh? pero es que entré una cosa a en tiempo ¿qué? ¿cómo que me que calor, eh? y más grande. Yo nunca tenía había mandado en cali, en ¿no? cali, de verdad. ¿De cali, faquito, no me gustaba por eso, pero aprendí. O no, ojo, oh, oh, mira. Ah, sí, mira, chica, perdóname. Pero es que... No tengo más mesa. Eh, así, viene el paquete Y voy a ponerla así alto. Vamos abriendo. Vamos viendo. Aquí un he dicho, tengo sentar, ¿vale? Lo que me ha mandado Cristina. De aventura con si es crack. Hola, eh, hola. Lo primero que me manda es esta postaza con unas shaker, un tarro de estos bonitos con unas shaker, mira por detrás y se supone que esto es una cartita y si se puede yo lo leo Sí, dice, la Mercedes, 27 de mayo de 2022. Espero que te... Es que el intercambio ha tenido que esperar, ¿eh? Porque entre una cosa y otra, y yo estaba, y ella podía, después tampoco, y entonces pues, había que esperar una mejita. Hola Mercedes, espero que te guste este intercambio de Pascua a Primavera. Que te guste todo lo que te hice y que te vengan bien las chuches escraperas Y también los regalos. Te mando un beso y un abrazo muy fuerte y que te guste la tarjeta. Besos y abrazos, Cristina. Hola, hola, aventureros. Ajá, la tarjeta me ha encantado. Me gustó un montón, mira, es chulísima y no le falta un detalle, ¿eh? muy, muy bonita, voy a ponerla por aquí y por aquí veo, chan uno, dos, un momento veo, wow, y corazones hechos con limpia uno y dos, mira qué chulo, es chulísima. muchas gracias. Claro que me gusta. Ay, es que mira, me he mojado el pelo porque es que horrible. Bueno, vamos a empezar, por ejemplo, abriendo este paquete. y como la caja es muy grande, voy a ponerla en el suelo. Agáchate y vuelve a agachar, ¿vale? Ay, que si no, no vamos por aquí. Ahí está arriba. Y yo creo que ya estamos. Mira este paquetito. Y me lo ha decorado con un, con un tarrito con chuche. con. con cuentecita Pero no a venir muy bien mira vamos a abrirlo voy a quitar ay mira un tarrito Ve, muy chulo y vamos a ver qué contiene el, el paquetillo a ver y para qué? así ah, vamos a ver qué nos Ah, ¡Anda! ¡Qué guay! ¡Hola! Aquí vienen millones de confeti. Bueno, ¡Qué sacaron! Mira, todo viene lleno de confeti. Esto lo voy a dejar en un ladito para después reciclarlo. Pero lo voy a poner ahí. Mientras no se caiga solo suelo, no puedo ir. Y mirad, lo primero que he salido es esta cestita que me parece súper mona. Mirad con este lacito y va lleno de lentejuelas y de huevecitos a ver, de lentejuelas, si ¿sí? las puedo quitar, Este que, sabéis que tiene mucha, ahora mira, es buenísimo y más troquelado, Mira estas fresitas, que me ha mandado un par de ellos. muy chulas y huevecitos de estos de poliespan de Pascua, para que para decorarlo o hacer lo que se quiera. Y mirad la cestita preciosa, ¿eh? muy muy bonita. mirad qué bolsita personalizada que pone mi nombre y un conejito. Oh, qué y dentro de la cestita, mirad que pone ahí Happy Easter, una tarjetita que pone Feliz Paco. ¿Qué más? ¡Hala, qué guay! Me han dado un bolígrafo Ay, crack. Mira, un bolígrafo chulo chulo en rosa, muy muy bonito. Qué chulo. Ay, qué papel más bonito, mira, que me gusta. Mira, viene lleno de lacito y caramelito. A ver si lo puedo. Sí, se puede. Porque okay, yo el packaging lo reciclo. Esto irá para otro intercambio. Eh, y mira que lo voy a sacar, mira qué bonito, Lleva ahí un lacito y mira, lleno de caramelita, ¿veis? Muchas gracias, me gusta mucho, me gusta un montón, muchas gracias Cristina. ¿Qué más eh, me ha regalado? A ver, mira, este tag, eh, bueno esto es que no es de aquí, eh. Porque esto se le que quedar ahí de Pascua. El paz es de Pascua, mira con sus cuentecitas. Es muy chulo. Y ah, es que va así: es un señal a página. ¿Veis? Ahora sí, porque esto queda colgando marca un punto de lectura. Vamos así: ah, muy, muy chulo. Muchas gracias, Cristina. Y lleva una niña con unas orejitas de conejo. Qué chulo, muchas gracias. Después, Marturina y me han dado una pocket. ¡Hala! qué guay. Tachan, tachan. Mira qué chula. De verdad que debía quitarlo. ¡Hala! qué bonita, es de hada. Qué chula. A ver, ay, ay. mira qué bonita. Es una pasada. La cheque central. La tiquita ¡qué mona! Y el papel me encanta, es de Haga, aquí hay un conejito que saca este, que va por aquí metido Este, y por aquí hay mariposita, ¿veis? Mira, qué bonito, viene lleno de confetti. incluso por dentro, bueno, todo luego se lo quito Mira, qué chula, y por detrás, mira, me ha mandado una libélula de madera qué grande es ¿cómo te ha cogido esto aquí? a mí me da miedo de meterla porque es que se, se decose como está, mira y es grande, ¿eh? mira qué grande enorme me gusta, esto no tengo yo muchas gracias anda, me han mandado mariposas de goma eva amarillo rojo, azul fucsia Qué chula y son adhesivas anda que guay los a mí me da miedo que esto se me rompa y yo que se me rompa ahora aquí están en rojo, en azul y en amarilla, veis que son adhesivas que guay y me ha mandado eh, el confeti de huevos de pascua en lila este sí que los tengo yo también mira, y hasta chiquitito vale mira que bonito vale, y aquí esto no sé qué es ah, esto es como una etiqueta, un adornito es que chulo con el conejito ahí, y me ha mandado este. y a ver si puedo sacar y este, mira lleva ahí unos bichitos de luz ¿Ve? después me ha mandado cabecitas de Mickey Mouse, a ver si lo puedo sacar. Ay, caliente, mira que mona. Y corazones. Ay, yo de esto no tengo tampoco. Qué bonito. Yo esto no ni lo conocía, ni lo había visto, ni nada. Qué bonito. Esto no tengo, yo. Mira qué chulo. Qué bonito. Mira, aquí hay una donna un estrapero no sé si es que se la cae, a, a, a, a lo mejor se. A ver, están aquí. Ah, mira, mira. Adorno oh, escapero Mira. Son adornitos craperos. esto es precioso, ¿eh? Qué bonito el, el.. este. Y aquí amarrado con una.. Ah, que, se me tira, el wasi, que se la han metido dentro el. el confeti. Ah, que se que han tirado el confeti. Y claro, ya el guasito. Sin rápidamente. A ver. Así. Y, ahora, así. y aquí me han dado maderita de mandala con un flores, una mariposa love, una setita una casita y otra seta a ver esta seta esta mariposa y esta casita y aquí me han dado más más cosas de estas de conejo confetes de conejo y esto es y esto es un gato metido en una tetera y un cucharo bueno pues está súper bonita y además me gusta mucho el este de la me encanta qué bonito y después aquí colgando mira esto lo ha hecho ella qué chulo mira lacito esto que lleva diamantitos azules, la bolita de cristal, la M de Mercedes. Y después me ha mandado, mira qué chulo, un, un cordante que lleva conejitos, estrella, flores. Cristina, muy chula. Esca. Y el papel es precioso, me ha encantado. Esto para archivarla. Pero ya la archivo vacía. ¿Por qué? Porque si no me ocupa mucho sitio en la carpeta. Y puedo meter a lo mejor 6, no puedo meter más. Y, y las carpetas son grandes, porque para eso tienen que ser grandes. Y por último, en esta bolsita, mirad lo que me ha hecho. Qué chulada, es una plaquita. Con un conejita Con, con una conejita, con un conejito. Y está todo sacado en, con el Glossy. Esperad, que le quito los... Los lunares estos. Que si no, no se ve. Es que se pegan delante a ver, y aquí hay otro mira es chulo, ¿eh? y es durito este me gusta es muy bonito es muy bonito muy, muy bonito, este lo colgaré porque me gusta mucho y tiene los detalles sacados con glossy. muy, muy bonito Cristina, muchas gracias me gusta mucho muy, muy bonito y aquí, guay, podría no más. Vale un de esto, porque como se lo han pegado en todas partes, la bicicleta me mola. Vale, vale, vale, vale, a lo mejor comprar cositas chicas, y no falta son. ¿Eh? me gusta, o yo sé. la gafa, ¿eh? Es chulísima. Muchísimas gracias, Cristina. Me gusta un montón. Vamos a Vamos vamos a comer aquí. se me está llenando de aquí. Vamos. Aquí Vamos Otra cajita. vamos a ver lo que tiene. Me entretengo, pero que está queriendo porque... ¿Veis? Es cajita Es una cajita. Sí, una cajita. Muy bien. Vale, para aquí. Mirad qué cajita. Que me la ha adornado ella. Con temas de Pascua. ¿Veis? Flores, conejito Mirad qué chula. Y dentro, ¡oh, mordes mía. Mira! Mirad todo lo que me ha metido. Florecita. Este conejito este perro conejito oh, oh, oh, oh. oh el chocolate ni lo, no lo toco porque viene su, mira mira mira viene súper súper derretido que hace. mira eh mira viene mira entonces directamente a la nevera vale mira qué zanahoria qué chula un huecito y mira qué taja, ¿Taja? Con un corazón que yo no sé si es que este tal Vendría Se ha manchado un poquito la caja Del aceite del que ha soltado El, el chisme lo, lo, lo Los bombones ¿Veis que viene? Pero bueno, no le ha pasado Nada al resto Yo no sé si esto vendría aquí cogido No, lo no sé Me ha he hecho esta mini libretita Mirad, ve que también se ha manchado un poquito Bueno, no pasa nada Tranquilidad de, es del aceite del chocolate Es que mmm, vienen hechos polvo Esto lo voy a quitar Y lo voy a llevar ahora a la nevera No lo voy a tocar porque no, no lo sé Mira esta bolsita Más mona De conejito Oye, mmm, Cristina, yo los voy a probar Una vez que lo, se pongan duro en la nevera Pero si yo veo Que están un poco raros Pues no te importa, ¿no? Porque es que mmm, vienen hechos polvo ya veis, se ha salido todo el aceite y todo. mira me han mandado esta bolsita. mira aquí hay un trébol de la suerte. Y mira que anda no esto yo. ¡Ay, qué bueno! Y son ar ar ar ar ar arcoíris. No, no no. O son colitas de sirena o arcoíris. Parece colitas de sirena, ¿no? También parecen arcoíris. Bueno, lo que queráis. Es chulo, eh. Este no lo tengo yo, no lo había visto. Mira. ¡Qué chula! Esta tampoco la está no mirando como brilla. Es que brilla una harta, ¿eh? ¡Qué chulo! Me encantan. Y me ha regalado un mini cut que me viene fenomenal. Muchísimas gracias. Me ha encantado. Este me gusta mucho. Y este, y este. Me gusta todo, ¿eh? Muy bonito. Aquí tenemos otra bolsita. ¿Vale? que vamos a ver en lo que contiene el momento de narito texto y ah, oh, qué bueno, mira la bolsa se recuerda a la gelón, que bonito y ese conejito sonriente me gusta un montón esto para reciclar, mira qué cajita, es de lata con un conejito ahí, monísimo, el conejito es un dulce mira todo lo que me ha metido pues me ha metido un montón de daikut esto no sé qué es mira pero un montón ¿eh? una liebre ¡Qué chulo estos son marginales más, más troquelados huevos de pascua pero es una cestita eh, voy a sacar porque es que si no, no veo. No a ver, aquí hay algo. El que pasa de resina. A ah, ver, ah, que es súper fumado. Mirad, que mono. Con un corazón dentro y ya el, el, me, me ha hecho un colgante. Mirad, que mono. Mira. Con su lacito, su colgante. Qué mono. Me gusta mucho. Es muy bonito. Muy, muy chulo. Muy, muy chulo, muy chulo. Y después, ay, que pinza, mira qué pinza de más bonita. una pinza. Y dentro lleva, te ponéis, Paraguay. Qué bonito un mapa, muy muy chulo. Esto lo saco porque esto se va son los huevos de la cesta y todo esto se va. Porque todo hay que compartir y reciclar. Entonces, ahí. Bueno, ahí. Lo pronto dicho he yo ahí. Ahora. Esto se va. Vale. Y me quedo con todo lo más. Que también a lo mejor algo de esto, pues también va en otro internet. Formando parte de otro trabajo. es Muy, muy chulo. Y la cajita. Y esto para compartir. ¿Qué más? A ver. Aquí tengo otra, otro paquetín, a ver si lo listo, a ver que tiene, ay, qué mono. ay, bueno, os voy a enseñar que me han mandado dos conejitos de fieltro, uno rosa y otro en gris, súper chulo, y después mirad lo que me he hecho, ay, y con mi nombre, ay, qué bonito, muchas gracias Cristina, me encanta, me encanta, me encanta, y me encanta mira, qué bonito ay, ay, espérate es que, que se ha salido la estrella, eh que no te preocupes, que yo ahora no la pongo le mando un pincho escrapero ay, claro que se me ha ahí un pincho escrapero que le ha colgado que le ha puesto mi nombre ahí, Este que me tiene un poquito de pegamento si no se cae y y aquí mirad que le ha hecho, aquí le he puesto un pincho, una llave, mirad qué bonita, y este un conejito con una carita sonriente, está muy bien, y llevaba esta estrellita, que se la ha caído, ves ve que está la argollita, abierta, pero yo se las voy a poner se las vuelvo ahora y además le tengo que echar aquí una gota de pegamento porque porque se me se me sale todo entonces voy a echarle ahí una gotita de pegamento, pero está súper bonita, ¿eh? qué pinche es más mono, monísimo, muchas gracias Cristina, tengo que por aquí aparte para ponerle la carita y... ahora sí que la he hecho ha salido toda la lente pues la está volando, bueno pues aquí abro otro por aquí Tengo que abrirlo por aquí porque por aquí tienen el tejuelas y se Y lo malo que para recoger no me ponen las verdes ¿sabes? como son tan pero bueno es divertido a ver a ver que ver que ¿Qué pasa? Mira, esto se ha salido de ahí. Mira, es como un carpesano. ¿Va ahí para hacer un álbum, mira, le ha puesto aquí una flor de, de colgante y ahí pone paz. Ay, mira, qué bonita. Espectacular, qué bonita. bonito. Estos papeles son los de paper for You, ¿no? Qué bonito ya por dentro. Mm, qué bonito. ¿Veis que es un cartesano, mira me ha he hecho brillar. Qué bonito. Y aquí lleva este tarjetón. Este. Este que se ha salido. Y este. Qué bonito. Muchas gracias, Cristina. Me gusta mucho. Qué bonito, dice, aquellos que creen en la magia están destinados a encontrarla. Qué bonito, me encanta. Mira, es una pasada. Y bueno, tú le puedes dar el uso que quieras, Lo puedes poner de algo, lo puedes poner a guardar papeles, mirar la esquinita, lleva a una esquinera. Está muy bonito. Muchas gracias, Cristi. Está muy bonito, muy, muy bonito. Muy chulo. Está muy bonito, ¿eh? Mágico, el momento. Qué bonito, ¿eh? Esto me gusta un montón de este hada es sentada en una tetera. Este es muy bonito. Los papeles son preciosos. Muy bonito. Muchas gracias, Cristina. Me gusta un montón. Es este. que no sé qué traiga. Viene liado distinto a los demás. Viene como en papel pinocho. No, no, para. Da igual. A ver si la tengo. Mira. Me ha mandado esta servilleta. Mira, qué bonita. Yo tengo una parecida, pero no es igual. Me ha mandado esta otra. Mira, qué bonita. Es súper bonita. Y mira, qué bonito. Esta, esta no le he visto ni la tengo, ni la verá. Ay, qué buena. Preciosa. Qué bonita, Cristina. Esta no la había visto, me encanta. Mira, me han mandado estas cegatinas. Estas sí que las tengo. Mira, qué clic. Es como un osito. Y por aquí, estos son pollitos. Estas sí que las tengo, porque estas las compré del, del Lidl. Estas sí. Pero son muy bonitas, ¿eh? Y además nunca vienen más. Y me han mandado estas pegatinas de goma eva de número que también están muy bien, de colorines muchas gracias y por último, bueno, claro que aquí hay otra cosa que viene suelta y yo no sé si es esto se ha de de otro lado es como un llaverito hecho en madera con un conejito, unas flores y lleva colgando la M de Mercedes y una bolita de cristal con cristalito así como blanco roto mira qué gracioso es y por detrás mira una galletita con su huevo qué mona son buenísimos muchas gracias me gusta mucho oye este lazo que mono es ¿eh? oye qué bonito son estos lazos eso no lo había visto yo qué bonito muchas gracias y ahora sí tengo este y no tengo idea de qué será será A ver. ¿Qué grande Uy, no sé que y vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos me vamos vamos vamos A ver vamos vamos vamos vamos A ver vamos vamos vamos vamos A ver vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos me ha hecho esta cestita Qué mona Mira Me ha hecho esta cestita con unos huevos Pintados por ella, que no lo voy a abrir Porque esto me va a coger polvo Y me gusta así Mira qué mona La cesta Con su tirabordar, Qué bonito Mira qué mona Bueno, pues sí que la tengo que abrir Pero estoy pensando yo Y la voy a abrir ¿Ves? Ah, voy a montar, a ver si puedo vaya, vaya vaya Esto, ¿o lo pega o, o se monta la vez? A ver, me voy a Para que veamos los huevos, porque si no Ahí no se mete Ahí dentro, con los lugares y tal. Bueno, vamos a, trozo, eh. es curioso, a ver, yo pues, Y entonces, vale, pues vamos a verlo, mira le ha puesto pegatina a los huevitos, veis, ah, que buena idea, mira, lo ha pintado y le ha puesto pegatina a los huevitos, a los huevitos. Mira que gracioso. Esto es el lacito. ¿Veis? Me he puesto pelotina. Son huevos de poliestam. Qué mona. Mirad la cequita, y Lleva aquí como una tira gorda. No, como no. Eh, una tira gorda y una piculina. ¿Veis? Ahí alrededor. Tiene una cierta torcida, pero es del viaje. Eh, Mirad que graciosa. Es muy mona. Uy, lo, lo. No Suscríbete, dale a la... Pues muchas gracias, Cristina. De aventuras con juguetes y escra. Me ha gustado todo mucho, muchísimas gracias. De verdad, porque me ha encantado todo. La purpurina que se me ha caído por los suelo, que se me ha caído un montón. Ahora lo recojo y bueno, espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado de estas sorpresas tanto como yo porque la hemos visto a la vez, y nos vemos próximamente, si queréis, un beso, cuidado, y hasta la próxima, chao.